a Miledis Núñez, actual diputada por la provincia de Duarte y quien compitió en estas elecciones por la candidatura a alcal alcalde por San Francisco de Macorís. Buenos días, Miledis. Buenos escucha? días, Miledis. Muy buenos días a todos y muy buenos días a todos los míos de los videos que siempre están en con ustedes. Un segundito, Miledis, por favor el forro, si sí, es posible. Darle... Estamos en este momento eh, en directo con Miledis Núñez, eh, quien fue candidata a la alcaldía por claro. el PLD, aquí en San Francisco. Vamos, vamos a ver. A ver. Altavoz, entonces. Buenos días. La escuchamos ahora. Me escucha, Miledis? ¿Le pusiste altavoz? Sí. Eh, cuéntenos eh, su valoración del, eh, Tanto del proceso como también de los resultados Sí, primeramente saludarle a ustedes A la, a la población franco-macorizana Felicitar a la Junta Central Electoral Por el, la organización Y el excelente trabajo que hizo eh, sí. Saludar y felicitar a Don Siquio N. de la Rosa Por haber ganado las elecciones de San Francisco de Macorís, pero sobre todo agradecerle al Partido de la Liberación Dominicana, a las fuerzas uh -huh. aliadas, a los movimientos de apoyo que me apoyaron, y a la sociedad franco-macoricana que me apoyó, a ese pueblo humilde, a las personas de clase media, de clase alta, que votaron por mí, yo le agradezco enormemente. Esta vez no ganamos, pero nos sentimos satisfechas con el trabajo que hicimos, que hizo nuestro partido y que hizo, hicieron eh, los movimientos de apoyo y los partidos aliados. Así que les reitero nuestra felicitación a Muy Don Siquio NG, que... Eh, ganó esta vez las elecciones municipales y estamos a su entera disposición sin en algo podemos servirle de manera incondicional Miledis eh, me permite saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez que se suma al panel y de hecho inmediatamente pues le hará una preguntita. Buenos días Milady, colega. Buenos días Francis <ríe> a partir de ahora ¿cuál será eh, su su eh, primeras acciones como sé que usted tiene compromiso es diputada a, eh, al Congreso aún y cuáles serán las acciones de Milady Núñez como una alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo aquí en la provincia de Duarte no yo soy la que tengo mayor jerarquía en la región nordeste sí. eh, con relación al partido de la Liberación Dominicana seguir fortaleciendo eh, nuestro partido pero sobre todo seguir siempre al lado del pueblo a través de la Fundación de MUR, capacitando, organizando, sirviéndole a la ciudadanía. Eh, entiendo de que no se acabó el mundo y que tenemos que ahora eh, evaluar y seguir trabajando, trabajando, fortaleciendo nuestra organización política, pero sobre todo al lado de la ciudadanía, al lado del pueblo, al lado de las personas humildes que siempre he estado a su lado. bien eh, Ante Gracias. todo, ¿es tu mensaje a la ciudadanía ya a nivel general, Miledis? Bueno, este, un mensaje a la ciudadanía... Le reiterándole nuestro agradecimiento, que siempre en cualquier eh, sitio que esté, estaré al lado de la sociedad franco-macorizana, que estamos al lado de ella, que siempre hemos estado al lado de, de los diferentes sectores, y que no me voy a, a aislar para nada, siendo, yo le pedí algo a, a nuestro señor Jesucristo, yo nunca le dije, Dios, dame la alcaldía, sino Dios, dame lo que tú entiendas que yo me merezco y pueda hacer una excelente gestión a favor de los eh, ciudadanos franco-macorizanos. Si Dios no quiso que yo fuera alcaldesa, por algo fue. Así que por mm. eso yo he tomado eh, esto eh, con paz, con tranquilidad, me siento en paz conmigo mismo porque hicimos el trabajo, pero Dios no quiso que yo fuera alcaldesa esta vez, por eso estamos tranquila y conforme, a trabajar, a seguir trabajando por el Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo, mi LEDIS se enfocará también a seguir fortaleciendo ese trabajo con los grupos comunitarios y ayudando a la clase que menos puede, Franco-Macorizana, de la provincia de Duarte y, ¿por qué no?, hasta de la región nordeste. Así que gracias del alma, gracias a ustedes por su apoyo, éxito. gracias a Telenor. Mira, ¿Te lo? Eh, sí. éxito. Muchísimas éxito, gracias, Miledis, Quiero sí. destacar y felicitar. Sí. Bendiciones para cada uno de ustedes y lo reitero eh, ahora con afecto. Mira, muchísimas así gracias. Es, muchísimas felicitar gracias. esa posición Núñez. asumida, sí. una un valores. Bendiciones. Muy, bien. Eh, muy bien, un felicitar. mensaje muy maduro, sí, a... y una política carta cabal. O sea, a... Núñez quien acaba de felicitar al virtual ganador, el CQ ONG de las Rosas, una actitud bastante responsable de parte de ella, lo cual nosotros eh, destacamos. Qué bueno que así se, se lleve a cabo muy la bien. política. En estos momentos hay que tenemos que uh -huh. hacer unas recomendaciones, sí. Francis.